cortado todo esto y la verdad que nosotros somos fiesteros, somos de, de celebrar las uvas y los vinos y la verdad que nosotros siempre queremos darle al cosetero también esa mirada de futuro que no solamente tiene que ver con los festivos, tiene que ver con la economía, con todo lo que se desarrolla en este lugar, que es la economía local que se moviliza también. Están vendiendo a full cada uno de los carros de los emprendedores. Es total. Está está hermoso y la verdad que eso nos El llena de está lleno también. Sí, sí, sí. Yo creo que es una gran oportunidad para todos ellos que han participado. Esto, como les decía, moviliza toda nuestra economía y eso es muy importante para nosotros. Usted sabe que ya cuando salimos al aire y comentamos que usted dijo que era invitación gratis para todos sin pagar un costo. Bueno, revolucionario en la radio, preguntando si realmente era sin costo la entrada. Sí, sí, tal cual. Imagínate que un show como el del de oficial Gordillo sea gratis. Nadie va a dejar de venir. Eh, así es que yo, yo creo que, que estamos muy orgullosos. Lo digo con, con mucha humildad también, pero por poder desarrollar esta fiesta, tener estos números tan, tan importantes, para nosotros es, eh, es magnífico. Muchas gracias a ustedes por gracias acompañarnos. A usted, gracias, gracias. Bueno, pide... eh, muchas vacaciones, la pase acá. Mi viejo me mandaba, me acuerdo, con un camionero me mandaba, que era de las casuarinas, y pasaba por acá. Entonces me dejaba acá en diciembre y trabajaba en una panadería de una tía mía. Eh, y bueno, estaba, habré recorrido estas calles yo, recién estábamos hablando, habré incorporado idiomas y palabras. Yo me acuerdo que en Tucumán mi mamá me decía... Andaba a comprar camote y veteraba, entonces iba al verdulero y el verdulero, ¿ves? que el le estaba pidiendo productos químicos, no entendía nada. Eh, y la verdad que no, hermoso momento pasé acá porque la, la gente de San Juan, mis primos, todos siempre me trataban muy bien y, y quería venir todos los veranos, así que acá estamos, un sueño cumplido. Otro sueño más, ya hicimos el Teatro Gran Rex, el Teatro Ópera, llenamos coquín y faltaba caucete para cerrar la temporada. esta noche el departamento? Eh, vamos, a, vamos a hacer un popurrí de todo lo que desde el principio tengo preparado dos sorpresas eh, Te las digo porque va a pasar en diferido eh, eh, Vamos Entra cantando una canción que yo creo que se la saben todas eh, Y después el operativo que hago, que voy por diferentes lugares Lo voy a decir con lugares que yo me acuerdo de acá Así que voy a, voy a, creo que le voy a hacer publicidad a algunas, a algunas empresas que todavía siguen y otras que ya no están